Recuerda, iniciábamos el programa que eh, la anterior semana, el viernes específicamente, se envió una primera carga de 40 toneladas hacia, eh, de quinoa hacia China. Hoy vamos a hablar acerca de este tema. ¿Cuánto beneficia a los productores? ¿Cuánto nos beneficia como país? Para hablar de ese tema está junto a nosotros el señor Edgar Solís, quien es director del Centro de la Quinoa. ¿Cómo está? ¿Cómo Muy sea? buenos días. Mucho gusto. Muchas gracias. Hablemos acerca de estas primeras 40 toneladas que se han enviado a China. ¿Cómo, cómo reciben ustedes como productores? Eh, bueno, en principio eh, una gran alegría. Es un momento muy importante para el sector productivo, productivo quinoero. Eh, algo histórico. Uno de los primeros eh, alimentos, digamos, que producimos en Bolivia se está yendo a, a China. Bueno, si bien son las primeras 40 toneladas, eh, esto beneficia eh, plenamente al pequeño productor quinoa, que están distribuidos a nivel, de, a nivel principalmente del altiplano, también tenemos en los valles, más de 65 mil productores de quinoa, eh, muy expectables, muy esperanzados, con esta nueva apertura de, del mercado ...a este país asiático. Se estima que... Eh, ...alrededor de 6000 mil productores... ...de 320 comunidades... ...especialmente de... ...lo que es eh, La Paz... ...de los departamentos de La Paz, oruro y Potosí... ...van a ser beneficiados en primera instancia... ...pero, ¿cuál es la proyección? Es decir, Bolivia ha dado pasos importantes... Cuando se ha logrado, por ejemplo, que la Organización de Naciones Unidas el 2013 se catalogue como el año internacional de la quinoa, hemos uh -huh. logrado patentar la quinoa como algo, la quinoa real, sobre todo como algo realmente que se produce y es netamente boliviano. ¿Cuáles son, deben ser los siguientes pasos? Eh, sí, si bien son las primeras toneladas, ¿no? son dos empresas que iniciaron eh, con esta primera exportación. Como es la empresa Simse y la empresa Andembale. Eh, por delante tenemos 15 empresas que en este momento están autorizadas para poder exportar eh, la quinoa al país de la República Popular de China. ¿no? Eh, estas primeras empresas que están beneficiando entre 6.000 comunidades, ¿no? varios productores, lo que principalmente eh, nos da. Eh, una gran apertura a este nuevo mercado realmente tan grande. China eh, llega, tiene, tiene una población de más de 1.400 millones de habitantes, ¿no? Y justamente ese día el embajador de China lo mencionaba, en China existen más de 100 mil, eh, 100 millones, perdón, 100 millones de habitantes. ...que tienen problemas de gluten... ...¿no?... ...los, los, los llamados... Eh, ciliacos. ...ciliacos... ...justamente ahí va la quinoa... ...la quinoa no tiene gluten... ...y es plenamente... Eh, eh, ...recomendado para este tipo de personas... Si estamos hablando de, de 100 millones... ...imagínate... ...¿no?... ...o sea... Eh, Obviamente, la quinoa, nuestro grano de oro como lo conocemos en nuestro país, ¿no? es un producto emblemático de nuestro país, milenario por supuesto, de hace miles de años, eh, tiene esa apertura y bueno, pues eso realmente nos proyecta para crecer paulatinamente hacia, hacia adelante. Y lo fundamental, esta apertura de nuevos mercados también es una apertura de nuevos empleos porque la quinoa dinamiza la economía del sector. ¿no? En este momento, en el altiplano, principalmente en el sur, en el centro, en el norte, la quinoa es uno de los productos que está dinamizando la, la economía. La, la quinoa te utiliza un tractorista, la, la quinoa te, te utiliza un sembrador, ¿no? un fumigador, un cosechador. La quinoa te... o sea, es muy diverso, es una cadena que, que se va dinamizando y bueno, y hoy por hoy también incorporándose al tema del turismo, ¿no? el agroturismo entre la quinoa y el turismo de nuestro sector. Entonces, eh, le decía, creo que hay una gran proyección, tenemos un mercado, si bien abierto, eh, eh, de más de 100 millones de habitantes que necesitan este tipo de alimento, ahí está la quinoa. Porque además, eh, algo que se ha visto en los últimos años especialmente es la diversificación, a través de la materia prima es decir, ya no se quedan con el grano de quinoa sino empezaron a, se empezó a fabricar desde harina de quinoa ¿Mm? eh, hay panetones de harina de quinoa, hay eh, fideos, hay hamburguesas de quinoa para la gente que es vegetariana, es decir, se ha empezado a diversificar eh, los productos que salen de esta materia prima. Sí, evidentemente miren, en la parte gastronómica realmente la quinoa es se, es apta para muchas variedades, ¿no? En harinas, en fideos, en la parte de heladería, en la parte, por ejemplo, de bebidas. Hoy, hoy usted puede encontrar cerveza de quinoa en el sur de nuestro país. ¿no? que está se está promocionando podemos encontrar hasta ganes de quinoa no hemos visto en otros países hoy podemos eh, obtener de la de la quinoa de la saponina de la quinoa que es un residuo no que es un residuo de la quinoa detergentes como el champú lavavajillas todo tipo de detergentes hoy de la saponina de la quinoa se puede utilizar en el en, en el tema minero eh, ...tenemos trabajos de investigación que están realizando... ...específicamente estudiantes de la Universidad Técnica de Oruro... ...en, en, en la UTO... ...donde se ha identificado de que a partir de la saponina de la quinoa... ...podemos entrar a la industria de la minería de nuestro país... ...y creo que... Eh, y veo, vemos de que es muy diverso... Uh, ...el tema de la quinoa... Eh, ...estamos entrando, bueno, estamos coordinando todas esas actividades... Y bueno, solamente para decir, no solamente Bolivia puede constituirse un país exportador. Algo importante, Bolivia también ha incrementado su consumo de quinoa a nivel nacional. El consumo interno. El consumo interno. Eso es algo muy importante y quiero preguntarle, señor Solís, respecto a la producción. ¿Cómo está la producción este año? ¿Y cómo está eh, el tema del consumo interno? Porque hubo una época, recuerdo Ajá. hace unos cinco años que la quinoa era un boom a nivel internacional y se decía que venían empresas del Perú, compraban a los productores, la envasaban como si fuese peruana y la exportaban. Uh -huh. Y esto encareció la quinoa de sobremanera. Era más caro para un boliviano comprar quinoa que comprarla en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿cómo está la situación en eso? Y si van a garantizar que el precio en el mercado interno también no se dispare con las exportaciones. Eh... Sí, bueno, eh, viendo una gráfica del consumo interno a nivel nacional... Bueno, me decía usted, ¿cuánto produce Bolivia? Bolivia produce el año que culminamos, el ciclo agrícola 2017-18, ¿no? se mide de junio a junio, 2017-2018, Bolivia llegó a producir 65.000 toneladas como país. no? Estimamos para este año... Eh, que esto pueda incrementarse un poco más. Obviamente, como cualquier cultivo, ¿no? siempre estamos sujetos y mucho más en el altiplano al comportamiento climatológico. ¿no? Claro. Y en este momento hay que decir, lamentablemente no, en, en estos meses tenemos problemas de un poco de sequía, heladas, los vientos, son fenómenos que... Que los exceden diga, a los productores. Que así. afectan a los productores, ¿no? Es, son, pues son temas más climatológicos que es muy más notorio en la parte altiplánica de nuestro país. ¿no? Bueno, esperemos, tenemos la esperanza y la confianza de que mes de, mes de no, diciembre, enero y febrero sean mucho más lluviosos y podamos repuntar en lo que es la producción. ¿no? En este momento hay algunas dificultades, pero eh, bueno. En muchos lugares ya estamos entrando a sistemas de producción de quinoa Bajo sistemas de ciego, Creo que es otra alternativa que tenemos que trabajarlo Para poder garantizar la producción Y en el tema de consumo interno, eh, le decía Por ejemplo, acá yo tengo un cuadro El año 2010, el consumo per cápita Si me permite, yo se lo agarro el cuadro, así se, usted lo ve y enfocamos bien El año 2010 el consumo per cápita era de 1.26 kilogramos por año de kilo. Es decir, más o menos un ciudadano consumía un kilo y, y, 20, y cuarto... Un kilo y cuarto un por, año. por año. Eso era el consumo sí. per cápita. ¿El 2010? 2010. El 2017, 18, llegó a 2.31 el consumo per cápita. Casi se ha duplicado. Se dobló. Sí. Si hablamos en toneladas, esto representa aproximadamente... 23 mil toneladas de consumo a nivel nacional. Bien, la tercera parte de lo que se produce en el país, Así más es. o menos. ¿Y cuánto exportamos? ¿Cuánto exportamos el año pasado? 32 mil toneladas. Entonces nuestras exportaciones, nuestro consumo interno, eh, van casi, bueno, se van, se van equilibrándose. No solamente es exportar, es importante que nuestra población también pueda consumir ...lo que es eh, este producto tan extraordinario, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la salud, ¿no? Además que se ha ido desmitificando, ¿no? Porque uh -huh. había como cierto estigma hacia el consumo de la quinoa... Eh, uh -huh. ...en ciertas clases sociales hace un par de años... ...y no uh -huh. estamos hablando de décadas, estamos hablando de hace unos 10 años, años... ...de repente. Años atrás. Uh -huh. Y de ahí se han empezado a conocer las, la, los beneficios. Eh, quiero agradecerle por haber estado junto a nosotros, señor Solís... Eh, es importante seguir hablando acerca de la quinoa y, bueno, nosotros expectantes y la invitación para que pueda venir en otra oportunidad. Bueno, yo lo agradezco por la invitación y creo que es realmente un momento muy importante para el sector quinoero, porque toda apertura de mercado son oportunidades para nuestra población. Y no solamente es China, tenemos también lo de México y, bueno, pues eh, tenemos creo que un altiplano para producir tenemos un valle, para los valles están produciendo quinoa y también Santa Cruz se está incorporando a la producción de quinoa. En este momento en calidad de investigación, esperemos de que todos los resultados eh, realmente la quinoa sea un producto que puede generar más divisas para el país. Muchas gracias, así va a ser. Muchas gracias. El señor Edgar Solís, director del centro de la quinoa, estuvo junto a nosotros hablando acerca de este primer envío de 40 toneladas hacia el gigante asiático de quinoa boliviana. Es solamente la, una proyección a lo que va a ser el futuro.